previamente en Milarepa. Después de la muerte del papá del pequeño Milarepa, los tíos roban la herencia y abusan durante años de él, su madre y hermana. Su mamá, desesperada por tanto maltrato y ansiando venganza, le impulsa a aprender chamanismo, a través del cual Milarepa asesina a muchas personas y destruye todos los cultivos de la región. Con los pobladores queriendo matarle a él y su mamá, Milarepa entiende que su violencia solo ha generado más violencia. Y arrepentido, emprende un largo camino en búsqueda de enseñanzas que le ayuden a liberarse de este ciclo de sufrimiento y de las terribles consecuencias kármicas de sus acciones. Tras muchos años pasando de un maestro a otro sin resultados, Milarepa encuentra a Marpa el gran traductor, alguien muy diferente a todos sus maestros anteriores. Marpa le trata con rudeza, y cuando Milarepa le pide enseñanzas, éste responde que se las dará si primero hace chamanismo para él. Buenos días. Han pasado muchas cosas. En cualquier semana en el mundo pasan muchas cosas. Cosas complicadas, cosas fabulosas, cosas dolorosas, cosas que retan, y el tiempo se nos hace muy saturado de muchas cosas que han pasado. Pero en otra dimensión, en todo este tiempo que hemos estado viviendo todo lo que hemos vivido en este tiempo, Milarepa sigue sentado a los pies de Marpa, y Marpa sigue esperando su respuesta. ¿Cómo va a responder frente a este comentario? Si quieres el dharma, primero haz granizadas en estas comunidades que me fastidian o, o interrumpen a los que vienen viajando a visitarme. Efectivamente nos recordamos que en aquella época en el Tíbet el gobierno o la autoridad central se había deshecho. No hubo otro, otro sistema de, de ley y de protección y que en cada comunidad quien tuvo más poder lo manejó como quiso manejarlo. Y era muy peligroso viajar hubo peligros en viajar. Por esto cuando Mularepa estaba por salir hacia el centro para buscar su maestro al inicio, se juntó con otros, y ellos en el viaje cuando encontraron otras personas siempre se juntaron a hacer grupos. Y hasta en la invasión china así viajaban. Es un país con largas distancias donde no ves nadie y por lo tanto eres expuesto y si hay una persona como que quiere robar viene lo hace y se va así que hubo eh, para llegar a donde Marpa sí si, sus discípulos eh, que llegaron desde el desde el centro la parte más central del Tíbet tuvieron que pasar por ciertas comunidades que que así actuaba. Y Marpa le dice: hazles granizadas y después hablaremos del Dharma. Y ya Milarepa se había percatado que Marpa no quiso el libro de chamanismo, de conjuros y hechizos en su bomba, en su, en, su, en, su en su sala. De meditación en su lugar sagrado. ¿Cómo responde tu paga? Está bien, lo hace. Y se aparta y va y hace su meditación, su preparación, y sí, efectivamente logra provocar granizadas. Y regresa con Marpa y dice, comenta que cumplí con la petición, ahora por favor dame instrucciones orales. Y Marpa dice, ¿tú crees que estas instrucciones orales se dan para actos como enviar granizadas? ¿Tú crees que esto es suficiente? ¿Tú, ¿Cómo responde? No responde, así que Marpa sigue hablando. Dice, si realmente quieres, pues aquellos montañeros, también están fastidiando a mis discípulos. Hazles conjuros para que no, para que no suceda esto. Lastímalos. Mira, Arapa todavía está un poquito confundido. Y va y se pone a hacer sus conjuros y sus hechizos, ¿Sí? y entre los montañeros empieza a haber disputas, en aquel momento Mirarepa regresa, y dice a Marpa, ok, mis conjuros ya han mostrado estos resultados, ahora quiero las instrucciones. Y Marpa se pone furioso, ¿Cómo crees que así uno genera la condición para recibir el Dharma? ¿Quieres el Dharma? Ve y restaura las cosechas que destruiste. Y sana las brechas entre las personas, y sana cualquier herida. ¿Puedes hacer esto? Regresa conmigo, te doy el Dharma. Lárgate. Yo aprendí a decir lárgate cuando estábamos traduciendo este el guión de la obra de la vida de Milarepa juntos, juntas en la India. ¿Y cómo se dice este? ¡Pete! ¡Lárgate! Lárgate. Y además eh, Marta le dice que él tuvo que hacer ¿no? llegar a la India para recibir las instrucciones que son el aliento cálido de las taquinis, que traen el aliento cálido de las taquinis. Esta es una imagen que, que hace muy vivido lo que es recibir instrucciones orales. No es un texto frío y seco, que tienes el texto y tú decides cómo lo vas a interpretar o cómo lo vas a implementar. Instrucciones orales, que es absolutamente clave en el budismo en el budismo tibetano y en el linaje de Milarepa, de Marpa y Milarepa, se llama yu. K es palabra, voz, habla. Yu es continuo o linaje. Y una traducción son oraciones. Eh, eh, susurradas en el, en el oído. Esto es muy poético. Pero la idea es que es algo que alguien que te estaba mirando, tomando tu vida, tu personalidad, tu situación, tu cultura, tu contexto en cuenta y ve cómo traducir el Dharma o cómo presentar el Dharma según donde tú estás. ¿Qué dharma necesitas? ¿En qué momento? ¿Cuánto? Y cuando Milarepa regresa con Marpa y le demuestra que yo he hecho esto, Marpa le regaña y también le dice, efectivamente, eres un gran chamán. Desde ahora en adelante no te voy a llamar gran chamán. Y chamán nos acordamos es la traducción, una posible traducción para la palabra tú, tú, quiere decir poder. donde está diciendo gran poder. Cuando dice gran chamán también es la idea tú tienes gran poder. ¿Mm? Tenemos gran poder, ¿y cómo lo usamos? En este apodo, toda esta pregunta está implícita. Gran chamán, gran ser eres. Pero a la misma vez tienes gran poder, ¿sí? Sí es cierto, mira. Sabes enfocar tu mente y tener resultados visibles. Después de Marpa, de manera muy iracunda, regañarlo y decirle: Absolutamente no. Regresa cuando en vez de estar destruyendo, está sanando y protegiendo. Restaura las cosechas. ¿Mm? Y después, Marpa, Milarepa. ¿Se va? Dijo que Marpa se puso tan iracundo que casi le iba a golpear. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Que viene con eh, Milarepa en este momento es la esposa de Marpa. Que ya no vamos a decir la esposa de Marpa porque ella realmente es una, es una maestra importante para Milarepa. Se llama Dagme Ma. Dag es yo, me es carecer o no tener, ma indica que es una mujer. Dame ma como nombre, quiere decir mujer eh, eh, cariente de, de ego o de yo más bien. ¿No? Ausencia de egocentrismo, su nombre. Y ella va con Milarepa y le consuela y le anima. Él, no te preocupes, no seas triste. Vamos a ver cómo hacer. Seguramente te dará el, te dará el Dharma. No te desanimes. Y le abraza y le consuela. Al otro día, al otro día, Marpa mismo va con él. Y ahora ya llamándole gran chamán. Y le dice. Anoche estuve un poco duro contigo, pero no te desanimes. Ten paciencia, porque yo doy instrucciones personales o instrucciones personales de manera lenta y gradual. Tú eres fuerte, trabajador, así que constrúyeme una torre para mi hijo, Dharma Dode, así se llama su hijo. Cuando has terminado yo te daré las instrucciones orales y además te daré comida y ropa. va a recibir el paquete completo. Y Milarepa dice, pero si yo me muero, antes de haber recibido las instrucciones para poder iluminarme en esta misma vida, y esto es la conciencia clave que Milarepa tiene, que es, es en esta vida o está en graves problemas. Y está con Marpa porque tiene esta confianza, esta intuición o esta información, que Marpa sí tiene estas instrucciones. Marpa le acaba de dar la clave si lo hubiera podido descifrar. Yo doy instrucciones personales de manera lenta, gradual. Milarepa está fijado en las instrucciones de tantra y hace esto y hace el otro. No está consciente que ya está recibiendo instrucciones vivenciales, ya está siendo guiado en su camino hacia la iluminación. Mirarepa llego con ideas muy armadas de lo que debe de ser un maestro y de lo que a lo mejor será el dharma. Por esto Marpa le recibe trabajando en la finca. Sí, yo soy Marpa, moviendo un poquito su planteamiento. Pero Mirarepa expresa una inquietud que es una inquietud importante y válida. Yo, yo no puedo morir sin haber algo, sin haber hecho algo con respecto a lo que yo traigo conmigo, yo no puedo salir de esta vida cargando esto. Y no está proponiendo nada más una purificación para eliminar este mal karma. Yo tengo que ser otro, totalmente otro. Yo me tengo que iluminar yo tengo que asegurar que jamás se repita esta confusión. Y Marpa le dice, yo me encargo de que no mueras antes de, antes de terminar este trabajo. Y Marpa Emilarepa Milarepa dice, de ser así, por favor, indícame eh, los planes. Planos. Los planos. ¿Los planos? Sí. Uh -huh. Lo que un arquitecto pasa a los constructores. Sí. Explícame los planos, cómo lo debo de hacer. Está dispuesto. Y Milarepa explica en a Rechumpa en la biografía. En, explica que Marpa sí había encontrado una manera de purificar mi karma y a la misma vez eh, llevar a cabo algo que él había querido llevar a cabo. Que en su terreno, eh, hubo partes del terreno que había acuerdos entre los familiares pater, paternos que estaban también viviendo en la zona, que ahí no vamos a construir fortificaciones, fortalezas, porque quien tiene fortaleza, tiene fortaleza. Así que explica a, a Rechumpa que Marpa tuvo algo que él quiso lograr, para su hijo, y también coincidió con mi, con mi necesidad de purificar. Pero lo explica mucho después, en el momento es claro que así no lo está viviendo. O quizás lo intuye, pero no, no lo tiene muy claro. Entonces salen y Marpa le explica que en la montaña, en un ramal hacia el este, debe de construir una torre redonda. ¿Okay? Se pone a trabajar él mismo. Y esto no es construcción de ladrillos, es construcción de grandes piedras rocas grandes. Tibet también es zona sísmica y la manera de construir es, los muros son tan gruesos y además están inclinados un poquito hacia adentro para que esto es la, una protección. ¿No? Y hasta aquí, hasta ahora se ve que así se construye cuando no están construyendo algo moderno, que, que es lo primero que, que está lastimado en estos eventos. Muy muy sólido. Pero esto implica estar realmente moviendo grandes piedras, quitando grandes piedras de las diferentes partes de la montaña, del terreno, y haciendo una torre. Y día tras día llega al punto medio estas torres no son nada fácil a construir llega media torre y viene Marta Está bien. Sí, gracias. No, no, está bien. llega media torre Está medio construido y viene Marta y lo mira y lo dice: Esto no era bien pensado, yo no había pensado bien. Hay que desmantelarlo y devolver las piedras donde las encontraste. Lo que se hay que construir. Es el, el ramal eh, occidental al oeste y redondo, no semicírculo, ¿Sí? así como como luna, así. ¿Milarepo? ¿Está bien? pasa el tiempo necesario cargando las piedras donde las había encontrado, va al otro ramal y según los planos empieza a construir. Y esto logra básicamente terminar, logra llegar a un punto muy avanzado. Hmm. Un, un, uh, un detalle que omití, cuando Marpa le explicó dónde y cómo construir la torre en el occidente, el semicírculo, estaba actuando como si estuviera borracho. Ah, un semicírculo! <risa> <risa> Varias personas cuando dije semicírculo por esto hice porque me miraron como te. <risa> Sí, sí. ahora un en, en el occidente. Y Milarepa está ahí, confía que Marcos sí sabe que esto es una persona confiable, ética, prometió después de, de terminar una torre para su hijo el Dharma. Yo necesito el Dharma y no cualquier Dharma, necesito instrucciones que me permiten iluminarme en esta vida. Y va, se pone a trabajar. Y llega a un punto muy avanzado y Marpa viene, Marpa viene, míralo y dice, yo creo que era borracho cuando di estas instrucciones. Este plano. No es bien pensado. Quítalo. Lo quita, lo desmantela. Ya lleva dos torres. Ahora cuando viene, cuando M Milarepa haya desmantelado y regresado las cosas a sus lugares, viene Marpa y dice, en aquel ramal norteño, eh, mi querido gran chamán, ahora no estoy borracho y lo he pensado bien, lo que se necesita es una torre allá. Y esta vez Milarepa le dice, Maestro, ojalá usted lo haya pensado bien porque ese trabajo es para mí muy arduo y afecta su territorio y consume sus recursos. Esta vez no estoy borracho, no tendrás que desmantelarlo. Okay. Se pone a construir. Y dice: Esta torre tiene que ser triangular. Y lo vamos a llamar la torre del Nakpa. Nakpa, se recuerdan, son los practicantes eh, de mantra eh, y triángulos. Están asociados con conjuros, hechizos y estas prácticas chamánicas que eh, era parte de lo que en aquella época los mapas hacían. Así que es congruente que si va a ser torre de mapa, debe de ser triangular. construir. Cuando llega como a la tercera parte, viene Marpa y le pregunta, cuya torre estás construyendo, ¿quién te dijo de hacer esto? Y Milarepa le explica, eh, usted mismo me había explicado y estoy construyendo según sus instrucciones. No me recuerdo haber dado ninguna instrucciones como estas, a lo mejor era distraído, o acaso soy loco, Desmantelar. Y la repa insiste, era usted. Y dijo: Yo temía que algo parecido iba a pasar. Por esto le preguntó si había pensado bien, porque era muy arduo. Y usted me dijo que sí, que había pensado bien. Y que no lo iba a tener que desmantelar. Y Marpa le pregunta. ¿Y quién es tu testigo? <risa> en ese momento sí desmantela, pero en el transcurso de este trabajo se empiezan a abrir llagas. Está cargando las piedras en su espalda. Es lo, lo logra hacer lo puede hacer pero se abren llagas y se preguntó se contempló Milareta luego explicó que yo pensé que si lo comento al maestro solo se va a poner iraonda si se lo comento, a la maestra, a la mamá, a darle más, ¿no? va a ser como que yo estoy intentando manipularla para que entreviene en mi favor. Así que mejor no lo comento. Y solo en aquella época, sin comentar a nadie, trabaja como puede, con las llagas y llora en aquella época yo solo lloraba Me está sufriendo pero sí pidió a darme más si no podría ella hablar con el maestro no manipulando mira mis llagas ahora ve con el maestro sino va abiertamente con ella diciendo no, que yo, yo estoy aquí por el dharma y para el dharma y quiero el dharma y, y quiero instrucciones y, y no, no hay nada que se puede hacer o decir o pedir, y dame más eh, va con Arpa y le explica qué le pasa. Este, este chico es muy sincero, mira cómo está trabajando esto es terrible, hay que darle el dharma, no entiendo, siempre das el dharma, mira cómo está sufriendo." Y Marpa dice, prepárale una buena comida y llámalo. Y esto nos acuerda que en todo este tiempo Milarepa no está comiendo desde la cocina de Marpa, él tiene que buscar su comida de otro lugar. Pero ahora sí, y en ciertos momentos Milarepa cuenta que Dame Mal le lleva comida. ¿No? En los momentos que necesita ¿no? consuelo, necesita compasión, recibe de ella lo que necesita. Así que prepara comida y llama a Milarepa. Y Marpa que ha organizado, ha arreglado que así sucediera, ve a Milarepa y le dice, no me acuses de, de engaños que no he cometido. ¿Quieres el Dharma? Te doy el Dharma, siéntate. Se sienta y Marpa le dice, repite después de mí. Voy por refugio al Buda. Repite. Voy por refugio al Voy por refugio al Dharma. Voy por refugio a la Sangha. Repite. Voy por refugio a la Sangha. Así tres veces. Y le dice: Estos eran las. Esto era refugio. Estas son las instrucciones comunes. Si quieres las instrucciones excepcionales, tú tienes, que, ¿no? tú tienes que saber qué implica. Mira que mi maestro Naropa tuvo que vivir para recibir las instrucciones que yo estoy ahora transmitiendo. Mira que él tuvo que experimentar y le cuenta la historia de Naropa todas las dificultades y retos y desafíos y, y sufrimiento y, y esfuerzo que su Maestro le hizo vivir en su proceso de estar guiándole en el camino. Y concluye diciendo, ¿no? si tú quieres las instrucciones excepcionales, Tú tendrías que vivir este tipo de cosas, pero dudo que, que podrás. Pero aun si, te, si recibes estas instrucciones, esté muy claro. Si te eliminas, eliminas basado en estas instrucciones o no, depende totalmente de tus esfuerzos únicamente. Ahora, si realmente quieres estas instrucciones, una torre cuadrada de nueve pisos, como una aguja, un chapitel, que llega a, como al equivalente de diez pisos. Me construyes esto y te daré el Dharma. Milarepa dice, porque está muy inspirado por la historia de Naropa, y está germinando en él una visión de lo que él podría hacer o hacer, y aunque Marta le reta diciendo yo dudo que podrás, ahí es la esencia de la devoción. Y Milarepa es un ejemplo de devoción increíble en el budismo tibetano, es el ejemplo. Pero devoción no es el modelo, te ofrezco mi cuerpo palabramente, ahora tú me moldeas, yo aquí voy a hacer el bar y no hago nada. Ni es el planteamiento que el ama el Maestro, es el capaz, es el que tiene todo y yo soy nada. Tampoco. Devoción se identifica entre las diferentes formas que la fe puede tomar. No es simplemente admirar o adorar a alguien mejor que tú. Devoción es una forma de fe que uno experimente cuando uno piensa, intuye, cree o siente que a lo mejor yo también podría, yo también quiero intentar. Es fe de inspiración, fe de aspiración. No es una fe pasiva, Y ahí, en, en el terreno interno que Milarepa está generando a través de todos sus esfuerzos, dando todo para el Dharma, todo, todo, continuando. ¿no? Cuando ya llega a sus límites, más, viene y le consuela y le anima y continúa. Todo lo que Él está preparando dentro de Él, una enseñanza sobre la vida de otro gran ser y él, él se ve ahí, él también quiere. Y cuando Marta le dice ahora una torre cuadrado, nueve pisos con chapitel, él dice está bien, se pone a construir. construyendo ya tiene el fundamento en algún momento obviamente milarepa no es el único discípulo que marpa tiene es un gran gran maestro en un momento tres discípulos importantes están ahí practicando y vienen a ver lo que está pasando con las torres con milarepa Imagina tú estás recibiendo instrucciones todo bien y hay otro que es un compañero o un amigo y está viviendo todo esto, y no es solo refugio. Y como nosotros tenemos la sensación que nos han pasado muchas cosas desde la última vez que estaba, estábamos con Marta, lo que ha pasado que ahora se cuenta que construye una torre y lo desmantela como si sucede así. Es mucho tiempo, día tras día. Y se mantiene, y se mantiene, y se mantiene, y está aprendiendo a mantenerse, y se mantiene, y se mantiene. y en cierto momento ya tiene el fundamento hecho, y estos tres que habían llegado, como medio jugando con él, siendo amigos, un poquito así, medio de broma, medio, ah, te ayudaremos, como por amistad, de manera juguetona, tres de ellos se juntan. Y empujan uno de los grandes, grandes que va a formar una, una de las piedras del fundamento. Y los que se ocupa para el fundamento tienen que ser muy, muy grandes y sólidos. Estos son los más duros. Tres de ellos le ayudan en mover para que esté en el lugar y después se van. Lo demás él, por instrucción de Marta, está haciendo solo. Tú tienes que hacerlo. Y después, Marpa, de vez en cuando, que viene a ver como paz, le pregunta: ¿Quién ha puesto estas piedras? Porque además, las instrucciones ahora son nueve pisos. El fundamento tiene que ser muy, muy sólido para sostener tantos pisos. Y Marpa le pregunta: ¿Quién ha puesto todas esas piedras? Y digo, yo, solo uno ellos como me ayudaron, sus tres discípulos del corazón". Él explica a Marpa que había tenido la ayuda de sus tres discípulos del corazón. Aquí en esta, en esta celebración Milarepa está perfectamente cómodo, no hay competencia o envidia, ¿no? Es, ¿no? él reconoce que esos son los hijos del corazón. ¿Por qué? Porque Marpa les está dando muchas enseñanzas. En realidad, Milarepa es hijo del corazón, discípulo del corazón de Marpa. Pero Milarepa no lo reconoce piensa que ellos son los mejores, los favoritos, etcétera. ¿No? Son los principales, yo aquí construyendo torres. Y se me pasó un detalle. Cuando eh, Milarepa había escuchado la biografía de Naropa y se inspiró tanto. Y después Marpa, seguramente viendo su nivel de inspiración, ok, Tore, nueve pisos, pero Milarepa tuvo la presencia de decir que, eh, eh, esto siendo el caso, eh, a mí me gustaría pedir el permiso que eh, llamáramos a Dame como testigo. <risa> Mi marpa también está aprendiendo. Y Marpa dice: No tengo ningún problema con esto. Y llaman a Dame Ma y le explican a Dame Ma cuál es el planteamiento y que ella debe de ser eh, testigo. Y Dame Ma le dice: yo, yo dudo profundamente que va a tener mucho, va a ser mucho impacto que haya testigos. Este lama mismo es el juez y es bien cabeza dura. ¿Ah? Y además todo esto carece de sentido, construir y desconstruir torres que como sea no podemos... Eh, no podemos tener porque siempre va a crear problemas con los familiares paternos. Así que esto… yo no veo sentido en esto. ¿No? Y Marpa le dice, no, tú, tú nada más haz testigo, <risa> suficiente. <risa> ¿Sí? Demasiadas palabras. Demasiadas palabras, ya, haz testigo y ya, no hay problema. Así que Marpa expresa frente a los dos que va a dar el Dharma después de construir una torre de nueve pisos más chapitel. Y Marpa ahí, cuando le dice que tiene que, que mis discípulos te ayudaron en esto, mis discípulos, ellos, que están practicantes de las dos etapas de yoga, van a ser tu serviente en construir esta torre? Absolutamente no. Hay que quitar todo, regresar a la piedra donde estuvo y tú tienes que ponerlo en su lugar, Y lo hace. Y esta piedra, que sí era muy grande, por esto la ayuda de tres personas era útil, dijo, Milabeto dijo que en este punto yo era tan fuerte que yo lo no logré mover, yo sí lo logré mover. Y la piedra se llama la piedra del fortechón, pero no tan chistoso. es como la piedra del, del fuerte. Y ahí continúa construyendo su torre. Llega a cierto punto que en ese tiempo eh, uno de estos tres discípulos principales había solicitado la iniciación de chakrasambara una iniciación tántrica muy importante, y Milarepa está muy enfocado que este es el Dharma que yo necesito, estas son las instrucciones que necesito, y decide eh, que él ha estado haciendo todos esos esfuerzos y se pone ahí junto con ellos. un detalle, necesito buscar. Uh -huh. Y se pone ahí entre los alumnos, los discípulos para recibir la iniciación. Y Marpa le ve ahí y dice, ¿y tú con qué razón estás aquí? ¿Qué me estás ofreciendo para la iniciación? Y utiliza esta idea de hay que dar algo. ¿Cuál es tu ofrenda para esta iniciación? Y Milarepa eh, le dice que ¿No? yo he estado construyendo estas torres realmente sin la ayuda de nadie, repuse esta piedra y estoy ofreciendo mi servicio." Y Marpa le dice, ¿tú cómo crees? y la expulsa de la iniciación. Y ahí está realmente desconsolado aquí está el Dharma, Marpa lo está dando ahora mismo y yo quedo fuera, terriblemente doloroso y pasa toda la noche llorando. Y Dharma, que también es discípula y normalmente ella sí si asistiría a las, a las iniciaciones, ella queda con Milarepa consolándole animándole, diciéndole no pienses mal de Marpa, no generes malos pensamientos hacia él, él seguramente, yo no entiendo por qué no lo da, pero seguramente te dará, no, no, no, no te desanimes. Y Mar Milarepa explica que no empezó a generar pensamientos negativos, que es lo más ordinario. ¿Por qué, con qué razón prometiste? Yo tuve expectativas en ti, y no me hiciste y ¿por qué? Milarepa está muy enfocado en la meta. Yo necesito algo que Marta me puede dar. Y Milarepa explica que él había reflexionado bien y él estaba convencido, Marpa sí tiene la capacidad de enseñarle cómo iluminarse basado en el cuerpo que tiene ahora, en esta misma vida. Y estaba convencido y recuérdense que ha pasado años buscando maestros, años, llegó con Marpa a los 38 años, después de quince, 20 años, viendo qué tiene, quién es capaz, quién tiene qué instrucción, ¿no? quién me puede cuidar. Y así pasa la noche, pero sin generar aversión, enojo. Está, él tiene muy claro, yo necesito lo que tiene. Y es su enfoque es cómo conseguirlo. Al otro día, <risa> Marta viene. En este, en este momento está llegando a los nueve pisos, al otro día que sé qué implica para Milarepa todo esto, sé perfectamente bien, mejor que nadie, va con Milarepa y me dice, no te preocupes, no te voy a dar el Dharma, ya, déjalo de los pisos, ahora nada más un patio cubierto abajo con doce pilares. Terminas esto, recibirás el Dharma. Gracias.